la Policía Nacional identificó a Henry Peralta Brito como supuesto victimario del joven Alexis Hernández, muerto a tiros en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Las declaraciones fueron ofrecidas por la vocera del Comando Noreste de la Institución del Orden, quien reitera llamado a entregarse. Sí, sí, sí. Con relación a este caso, ya la policía tiene identificado a la persona que le cegó la vida en el fin de semana, Alexis Hernández.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 Joanny Pauli